Una nota y la verdad es lo que precisamos Para romper las cadenas que nos hacen tus esclavos Una nota y la verdad es lo que precisamos Para romper las cadenas que nos hacen tus esclavos Mira cómo llora Mira cómo sufre, mira como el pueblo está cansado aunque no te guste. Mira su lamento, los pueblos de la tierra viendo cómo mueren sus hijos en tus tierras. Mira cómo lloran, mira cómo sufren. Aunque no te asuste Mira su lamento Los pueblos de la tierra Viendo cómo mueren sus hijos en tus guerras Una nota y la verdad Es lo que precisamos Para romper las cadenas Que nos hacen tus esclavos El amor y la verdad Es lo que precisamos Para romper las cadenas Que nos hacen tus esclavos Una nota y la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 Como Mira como el pueblo está cansado aunque no te asuste Mira su lamento, pueblos de la tierra Viendo cómo mueren sus hijos en tus guerras No eres capaz de escuchar el clamor De sus almas acusando a tu persona tu creador Es peor que no seas capaz de escuchar La voz de tu conciencia que habla siempre la verdad